En este vídeo te ofrecemos orientaciones para afrontar la prueba de acceso a la universidad. Esta prueba suele crear bastante inquietud entre los estudiantes. Aunque es superada por un porcentaje superior al 95% del alumnado que la realiza, lo más complicado es obtener una buena calificación para acceder al grado deseado. Te vamos a dar algunas orientaciones para enfrentarte a la temida prueba. Para ello, vamos a estructurar el contenido en 5 apartados. Durante el curso, cuida tu alimentación, sueño, condiciones físicas y salud emocional. Estas son las bases para que rindas adecuadamente. Organízate y fija tus objetivos. Para ello, escucha las indicaciones que te proponemos a continuación. Aprovecha al máximo las clases. Utiliza distintas estrategias como preguntar las dudas, participar en clase y tomar nota para facilitar tu concentración. La mejor garantía de éxito en estas pruebas reside en estudiar diariamente, lo que te permitirá integrar adecuadamente los saberes que vayas adquiriendo. Tu horario de estudio debe ser realista, es decir, que sepas que lo vas a cumplir y adaptado a tus necesidades. Ayúdate de técnicas y estrategias específicas en cada materia, que te permitan afianzar los puntos claves en cada una de ellas y que te sirvan de apoyo y ayuda en los repasos. Si estudias por la noche, respeta tus ritmos circadianos y no le quites horas al sueño, Este se ha demostrado que asienta los saberes adquiridos. Cuando tengas un examen, organiza un plan de repasos y no lo dejes todo para el último día, evitando así la saturación en el estudio. Para ayudarte en todo ello, puedes observarte y autovaluarte a través de un autorregistro de estudio. Prepárate psicológicamente para las pruebas. Controla tus mensajes negativos del tipo «no lo voy a conseguir» o «me va a resultar muy difícil aprobar» y transfórmalos en creencias racionales que tengan sentido para ti. Utiliza técnicas de relajación adecuadas para controlar tus nervios, respiración diafragmática, imaginación guiada o relajación muscular progresiva de Jacobson, entre otras. Ten en cuenta que es normal que estés un poco nervioso. Confía en tus posibilidades y en el trabajo que has realizado durante el curso. En todo caso, refuérzate cuando cumplas con tu plan de trabajo cada día dándote mensajes positivos, relajándote o practicando tu actividad favorita. ¿Cómo estudiar los días de antes? Descansa adecuadamente los días previos a las pruebas y procura estar lo más despejado posible. Establece un plan de repasos para consolidar lo aprendido durante el curso. Y evita los atracones porque puedes caer en el agotamiento intelectual que te podría provocar fatiga, ansiedad y otras alteraciones que te impedirían rendir adecuadamente los días de los exámenes. ¿Cómo actuar durante los días de las pruebas? Organízate cada mañana, desayuna adecuadamente y llega con el tiempo suficiente para no estresarte. Lleva una mochila con una botella de agua y algún alimento. Deja la mochila bajo tu asiento y no la toques durante las pruebas. Para cada ejercicio debe llevar el DNI, el resguardo de matrícula, así como el justificante de pago. Lleva más de un bolígrafo azul o negro y el material específico para algunos ejercicios. No están permitidos bolígrafos de color ni tipex Durante las pruebas, deja el móvil apagado y dentro de la mochila y lleva despejados los pabellones auditivos. Además, no podrá llevar ningún dispositivo electrónico que sea programable o con capacidad de almacenamiento de voz y o de datos o transmisión de estos. Podrás preguntar solo sobre el desarrollo de las pruebas. Lee despacio y con tranquilidad las preguntas de cada examen. Valora lo que sabes y ve controlando el tiempo. Las preguntas que te generen especial dificultad, déjalas para el final y ataca aquellas en las que te manejes adecuadamente. Hazte un esquema previo en las preguntas de desarrollo. Al finalizar, repasa lo que has escrito para detectar posibles errores o falta de ortografía. ¿Qué hacer finalizadas las pruebas? Si no has obtenido la nota que tú crees que te mereces, maneja la posibilidad de solicitar una revisión en aquellas materias en las que creas que puedes mejorar tu puntuación. Pero, ten cuidado, porque podría bajarte la nota. Dispones de tres días hábiles desde la publicación de las calificaciones. Y recuerda que la suerte solo favorece a la mente preparada.